de ahí, bien húmeda, pero ya está húmeda esta lana, bien húmeda, entonces pasa a la secadora, una secadora, que está todavía húmeda y pasa a la secadora un poco. seca ya, ¿no? totalmente seca. Esta lana está lista ya para ser procesada. Ok, entonces nuestra hilandería produce este tipo de hilo en esta presentación, pero yo le comentaba a David que esto no es algo bueno para nosotros, porque tenemos demasiada competencia y nuestro producto, con la, con la producción que tenemos, sale demasiada cara aquí es donde se le es se se da color. color y esto también es una secadora de las madejas, que están coloreadas aquí el color, aquí se seca, sí. ya cuando están coloreadas ya está cuando ya está en hilo que se que sacábamos de día seca se, se mete aquí para un preproceso. Sí, sí. sí, exactamente, se pica la lana. preproceso donde se pica la lana? esta máquina sale en un hilo y en esta se vuelven tres la máquina botada y ya que es canadiense la está pintando verde para que no sea vieja o sea, es una adaptación que, okay. sí, jugándosela para otra máquina, volverla estas. Esta es la máquina que hace los tobillos. Se va haciendo más fino en cada máquina Delgado, delgado Aquí es casi invisible Pero ahí está la lana pues crecen bajo los pinos, de una manera silvestre, no hay que cultivarlas, nada la gente, aprovecha la época de invierno que estamos ahora en invierno, y bajo estos arbolitos crecen los hongos, y estos hongos son traídos a esta planta. Estas son las mesas donde se corta el hongo. ¿Sí? Así vienen. Entonces, estos hongos se les pica, ah, aquí está, ve ¿eh? Se los pica y se les hace cortes y se los mete a la secadora. Y, ¿Y ahí son las secadoras. Estas son las secadoras de Inglaterra, secándose. ¿No? Aquí están listos para entrar a la bandeja, a la secadora y luego se seca. Y este producto es vendido más a Suiza. El 90% de la producción de esta planta se le vende a Suiza. ¿Y ¿Cómo se le envía a los suizos? En hongos secos. En ¿Todo, eso era aquí, ¿no? todo esto era una hacienda y pertenecía a un gran patrón, una familia colombiana, córdobez. entonces todo esto mandaban ellos. Y la gente de Salinas era peón de esta hacienda, de donde trabajábamos. Y Salinas se llama por las minas de sal que se ven allí abajo. Estas rocas son las minas de sal, ya tenemos la oportunidad de mirar más de cerca. Entonces la gente, la única fuente de ingresos que tenía Salinas era a través de la sal la sal lo cocinaban, o procesaban, la mitad era entregada al dueño de la tierra como un tributo y la mitad era para los salineros. Un trabajo fuertísimo y entonces lo que se hace en 1971 con la llegada de voluntarios italianos es formar organización y se hace la cooperativa. Entonces la cooperativa tiene un alto sentido importante en la vida de Salinas porque esto unió, esto hizo de favorecer, hizo de favorecer la creación de un, un grupo fuerte de trabajo y que esto ha servido para hacer muchas cosas más entonces se hizo la cooperativa, se compró la tierra a los hacendados y esta tierra se la entregó al pueblo entonces la gente empezó a producir pero sin tener que pagar ahora al patrón y, pero la gente se dio cuenta que no era la clave porque la sal marina ya en ese tiempo se conocía y era mucho más barata que esta sal producida mm. con leña, cargada, trabajada ese tipo de cosas entonces esto obligó a que se busquen otras alternativas. Fábrica muy muy artesanal de balones que arranca desde un de un caucho. Un, sí, caucho. un ledis que se llama aquí, no sé cómo lo llaman allá. Una sí, sí, sí. vejiga Entonces, pues. Esto es forrado con hilo de seda. No es seda natural, no es seda sintética. Entonces pues esto es. De lo hacen de, de envolver y queda así, más o menos, queda así, el, el bleris, el caucho este queda así forrado, luego esto es puesto en un caucho líquido, está por ahí, un taucho, caucho líquido, entonces le, le hace que se endure un poco, se, se endure mucho más, algo así, después de esto es puesto en unos moldes y horneados, en el, en el horno, para que se endurezca, que se vulcanice no. este. no, Y luego ponen los cueros no veganos no, no, no. Y finalmente se tiene el <x2> <UU child> balón <Vlad> ¿Sí. ¿Y cuánto vale un baloncito? Los sí. ¿Sí? pequeños, así Esto se maneja, mi amigo, que leves Es un salinerito Para negociar sí. Aquí se чистó. hace con toda marca ¿no? O sea, para que en el mercado... Es bueno, pero... sí. Como, y con example, marca salinerito ¿Tiene salinero. salinerito? Que bucho, tiene uno con salinerito, Y una, ¿verdad? Ni una no tiene, bueno, aquí se pone cualquier marca. <ríe> cualquier marca se puede. Una de sale con nosotros más salinas, marcas salinerito. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto fue? vale? 6 dólares. Yeah. Ver, ¿Qué balones de qué precios nomás hay? 4, 6, 8, 12, 6. Depende del, del material. Yeah. Trabajaba en una fábrica. En ¿Un Ampato. Entonces ellos o se dieron la idea y decían que una cosa sea que no hay aquí, ¿sí? no hay la fábrica de balones aquí. Entonces, eso fue la tu idea. Urbano. ¿Y ustedes juegan fútbol? Yo soy campeón para eso. ¿Sí? <risa> <risa> es por culpa de un hermano, estamos con balones. Hay como unos pocitos en la mitad, en la bajada. Entonces, son unos recolectores. Esta agua recogida, una vez, de nuevo, es tomada en baldes y regada desde arriba. Entonces, hace todo un proceso de lavado de la roca. Entonces, la gente va llevando un huevo. Y, la, y si ponen el huevo y flota el huevo, la densidad del agua es correcta. Si es que se hunde todavía el huevo, tienen que seguir regando la roca. Ese es el secreto de ellos. Entonces, estaba ya una vez lista. Si ven algunos lugares muy claros, o sea, es como si estuvieran lavadas, ¿no? Sí. Es justamente el proceso del lavado de la sal de la, de la, que el agua necesita ser concentrada. ¿Después de que se lava? ¿Se trae a dónde? Me se trae a cocinarla. ¿Y dónde se cocina? El agua se cocina. Hay unas familias que se dedican a esto. Algunas familias se dedican, cocinan, cocinan, después se evapora el agua y queda la sal. Y la presentación es así como se vende todavía acá. Ven dentro de ese cositas. Uh -huh. Y estas son los las vasijas de transporte del agua. <risa> <risa> Están volando más bueno. ¿Para qué comunidad? Para Sí, <risa> estoy grabando. ¿Para qué comunidad vamos, padre? Pa chancho. Pa chancho. Pa chancho. Para Chancho. Chancho y Zapatón. Chancho y comunidades Chancho y tiene Chancho y y se han venido formando? durante estos 40 años cuando llegamos aquí en el año de 1970-71 había dos comunidades ya formadas y eran comunidades mestizas la comunidad de Montubias más bien, ¿no? Chasopan y Murriñaguan eh, 1.000 y 1.200 metros eh, las zonas indígenas les obligaban prácticamente no sé si esto se da en otros países andinos a vivir aislados para que el pueblo mestizo pudiera mantener su predominio ¿no? y todos los servicios eran uh, en el pueblo, pongamos una caja de fósforo, una vela, un jabón un fideo, todo tenía que ser al pueblo y la misma organización pastoral de la iglesia, era así centralizada en el pueblo, eh, cuando Monsignor Rada, el obispo de Guaranda nos invitó eh, nos dijo, ustedes son misioneros, tienen que formar comunidades, comunidades indígenas y a medida que nos llamaban, me siento un poquito este recelo, ¿no? A medida que nos llamaban, íbamos a dar la misa en el lugar donde nos llamaban. Y en este lugar, a través de la celebración de la misa y de una espelita, que era lo primero que ellos pedían. ¿no? Y supimos que era por la motivación de otro obispo, de la diócesis cercana, de Riobamba, Bamba, que nos venía que en Ecuador ha sido famoso para el despertar del indígena. Eh, pedían escuela, escuela. Entonces la primera vez se daba la misa donde sea. Y después poco a poco se hacía una escuelita, a través de barro, de barete, todo eh, lo que se podía, porque en este tiempo no había proyectos, no había financiación, no había ONG, se hacía lo que se podía, eh, pero a través de la escuelita que ha sido la semilla se formó las comunidades. Ahí en la escuela se daba la misa, poco a poco se formó la cooperativa, se venía imitando lo que a nivel central del pueblo de Salinas se hacía y se venía difundiendo a medida que en Salinas pueblo daba algún resultado positivo. Se empezó con el cooperativismo de oro y crédito, pero enseguida se dio la necesidad de producir también, no solo de mover dinero donde el dinero no, no existía. O tiene su que será también. Empezó la una, primeramente el chimborazo muy evidente. aquí está otra cooperativa de Torone, ¿verdad? Sí, sí. Sí. ¿Y dónde cultivan el mortiño? El mortiño es Llego espontáneo ah, Es espontáneo y no es exactamente de esta zona Aunque podría ser sí. Si en algún momento sí habrá que ver si se le cultiva sí. Como es fiesta, el cielo está despejado <risa> Pachancho con cielo despejado Esta pasión del compañero que me nombre? Cuando venga uno viene con poca con, con alegría bien a verano y aquí abajo se está, pero de llorar, ¿sí? <risa> Hemos llegado, Hemos llegado a Pachancho. Por aquí es. La comunidad que vive arriba, 4200. No sé hasta dónde dure la batería, pero les mostraremos un poquito más. Por aquí están los padres saludando. Hay gente igual. Está... Eso es fiesta. Pues. Hoy es Navidad. Entonces el disco móvil, donde está toda la amplificación de sonido, ¿no? para la fiesta y para la misa. ¿Dónde? Colombia. Somos, Colombia, somos colombianos. Medellín, Colombia. Estamos en la, en la capilla.